La marcha del campo, va a haber una protesta de productores, queremos tener más detalles sobre esta situación y lo que están atravesando, así que aprovechamos para darle la bienvenida entonces a Sebastián Murga una vez más. Sebastián, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muchas gracias, como siempre, para, para poder hablar y poner en claro algunos algunos temas en esta ocasión, hablar sobre esta protesta, esta marcha que va a tener lugar sí es una marcha que la convoca Federación Agraria Argentina y que nosotros adherimos a una marcha que se hace en la autopista Rosario Buenos Aires eh, al de la ruta para, para informar claramente a la sociedad eh, qué es lo que está pasando con el sector agropecuario con llamos y con propuestas que se le hacen al gobierno que son recurrentes como el tema de las retenciones, la, la unificación del tipo de cambio eh, lo que no se está haciendo con las economías regionales, la postergación del sector lechero eh, las intervenciones a los mercados que se intentan o se hacen este, y también bueno, poner este, en claro la, la gravísima situación que viven en otros lugares del país, gracias a Dios todavía en Tucumán no tan grave eh, por la falta de lluvia ¿no? que está causando tanto daño Se van a ir sumando otras provincias también ¿no? en la marcha sí sí eh, esta es una como le decía recién es una marcha convocada por Federación Agraria que la toma la mesa de enlace nacional y convoca a confederaciones de todo el país así que o se adhieren o hay mucha gente que ha viajado de otros lugares del país a, a ese lugar para, para estar presente en lo que va a ser el acto este de, de aclarar como vengo de, de diciendo yo de aclarar y de contarle a la sociedad verdaderamente qué es lo que está pasando teniendo en cuenta que va a ser algo netamente del campo y no es algo partidario, no es algo político partidario, digamos. Totalmente eh, alejado a la política, son entidades gremiales eh, eh, las que participan y productores autoconvocados. ¿no? Bien. Este, hasta lo que nosotros nos informan, nosotros hemos adherido a la, a la, a la marcha y hasta lo que nos informan. Eh, solamente Federación Agraria es el que va, va a hablar y dentro convocado y como digo, son entidades y productores autoconvocados. Uh -huh. Bueno, va a ser realmente, estamos viendo imágenes de, de, del, recorrido. del recorrido, va a ser eh, inmenso, ¿no? Eh, ¿Tienen pensado uh -huh. lo la hora bueno, la hora de salida? Sí, ya saben el, el horario. Sí, no, no, nosotros de Tucumán no, no, no la sociedad Real de Tucumán no, no ha habido nadie, nos hemos hecho presente con un comunicado, pero entendemos que ser una marca que se convoca sobre todo de la, la dirigencia de distintos lugares de, del país así que mm -hmm. bueno, esperemos que lo que se está diciendo lo que se propone eh, pues no solamente reclamar lo que se está haciendo mal sino proponer ideas de lo que hay que hacer para cambiar eh, que tenga resultados ¿La fecha fue elegida por algo en particular? ¿O, o, o fue casualidad? porque hay que tener bueno, en, sí, en cuenta que inicio justo de sesión, claro. inicio de sesiones va a haber movi mucho movimiento Verdaderamente desconozco el motivo de la fecha, porque esto lo hace a una entidad y, y invita a que se adhieran a otras. Porque nosotros no hemos participado en la decisión de la fecha que se ha elegido para hacer la, esta marcha. Bien, bien, bien. Pero teniendo en cuenta ese movimiento, va a haber mayor sí. visibilización, me imagino, Pero, del, de sí. la situación que están atravesando. Y frente sí. a esto, lo que se busca son respuestas, que haya diálogo, algo que, que en estos días y en estos meses no, no se viene dando. No, no, lo, no se viene dando y lo que se busca es que de una vez por todas el gobierno eh, se dé cuenta que con anuncios y con medidas no, no salimos adelante. El campo necesita planes a largo plazo, no nada se hace de un día para otro, es imposible. En ninguna actividad, y mucho menos en el campo donde todo se hace a mediano o a largo plazo, entonces las medidas y los anuncios no son conducentes. Lo que el sector está buscando son planes agropecuarios que trasciendan los gobiernos inclusive. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la, eh, con la lechería? ¿Qué vamos a hacer con la carne? ¿Qué vamos a hacer con las economías regionales? Pero no de acá a un mes, a 60 días o a 90 días, sino que se vean los próximos 10, 15 o 20 años para que haya previsibilidad y entonces para que los, los este, quienes invierten y los productores sepan cuáles son las reglas de juego y entonces sí puedan generar manos de obra, que es lo que tanto se necesita, ¿no? uh -huh. eh, Bueno, y, ¿y tienen pensado ahí un petitorio eh, para poder presentar sí, con sí, el sí, detalle? Sí. Sí, sí, esto que le, le comentaba recién, me que son las recurrentes, que ya mucho gusto que se le hacen al gobierno, y aparte hay zonas del país donde no, no pueden continuar más, digamos, este, la seca no viene de este año, sino ya viene de un par de años atrás, donde no lleve nada, nada, nada, la agricultura no se puede desarrollar, y la ganadería ya está con serios problemas eh, trasladando animales porque se han terminado las pasturas, este es desesperante en algunos lugares en, en Ríos, en Santa Fe en Corrientes este, las imágenes lo que se ve por los grupos de WhatsApp es que eh, la gente no no no sabe verdaderamente qué hacer no este, el que hace agricultura no puede seguir haciéndolo y el que cría animales eh, no tiene que darle de comer así que están trasladando animales a otras provincias a otros campos donde hay un poco más de paz sí. Acá en Tucumán Aquí en Tucumán, muy, muy justo. le diría que de, de, empezamos a complicarnos con la falta de lluvia, así que esperando los pronósticos para, para ver si esto puede enderezarse un poquito. Eh, Sebastián, eh, ¿y la mesa de enlace estará acompañando también? Sí, y la mesa de enlace ha tomado. Eh, y Federación Agraria, que es el que convoca a la marcha, es parte de la mesa de enlace. Ellos convocan y la mesa de enlace se ha, se ha, se ha adherido en su totalidad para, para acompañar a la marcha. Bien, bien. bueno, veremos entonces cuáles son los resultados de esta, de esta convocatoria. Es una manera de visibilizar, quizás ya hace algún tiempo atrás, uno no pensaba que el campo salía a la calle y que podía, sin embargo, pasa a ser este el lugar de reclamo, viene siendo la modalidad de este último tiempo. Esperemos que finalmente las respuestas y el diálogo llegue tiene que llegar, eh, eh, eh, es imposible, imprescindible que se lo haga porque el campo es un generador importantísimo en la economía nacional de divisas o sea de plata que ingresa, lo que nosotros vendemos tenemos que dejar de pelearnos con el mundo y hacernos amigos para poder venderle lo que hacemos aquí en Argentina de manera tal que ingrese plata y es un gran generador de mano de obra así que... Eh, cuando el Estado comprenda que hay que terminar con los subsidios, con los asistencialismos, y entonces priorizar la producción y el trabajo, la cosa va a ser distinta. Así que eso es lo que está proponiendo el campo, que dejen producir, que dejen de poner tantas trabas, y Ay. que abran mercados en el mundo para que se pueda vender lo que hacemos los argentinos. Y entender también que el campo incluye no solo los grandes terratenientes, hay otro no, montón. Pero no, no solamente... El productor, como dice usted, grande, mediano, chico, es todo lo que está a la vuelta del campo. Eh, eh, el gomero que arregla este, las máquinas que están trabajando en el campo, la estación de servicio que, está, que carga gasol, el que vende insumos, este, eh, el que vende los repuestos para las máquinas. Es decir, el campo es una industria que mueve muchísimo, no es solamente el que produce, es ¿eh? el que produce, el que eh, los dependientes, el que produce, y todo esto que yo le estoy comentando a modo de ejemplo recién, Está a la vuelta del campo. Así que este así lo tenemos que ver y no confrontar más, no pensar que es entre nosotros el problema. Esta famosa división que hay entre los que producen y trabajan y entre un gobierno que solamente quiere perpetuarse en el poder ¿no? y que no quiere bajar el gasto político y público. Gracias, Sebastián Murga, pre presidente de bueno. la Sociedad Rural de Tucumán. Bueno, mañana estaremos atentos con todo lo que sucede y seguramente lo vamos a volver a molestar. ¿eh? Bueno, con mucho gusto, muy amable. Un abrazo, hasta luego. Sebastián. Gracias, hasta luego.